Bodegas Valduero hace un maridaje con la participación, por supuesto, del Hotel Guadalpín, Banús y Grandes eh, chefs con estrella Michelin, que vienen de diferentes restaurantes y que hoy van a maridar los eh, platos sesionales. Cada uno ha puesto su granito de arena, como por ejemplo Cantabria, pues sus anchoas, aunque algunos han querido también homenajear a Málaga con sus platos y que, bueno, vamos a ver la apuesta está en escena en unos minutos y bueno vamos a ver con qué nos sorprende este maridaje que seguro que va a ser del día de cocinando a ocho manos ser protagonista aquí en Marbella junto con unos platos que se van a maridar pensando en estos eh, en esos caldos tan deliciosos. Raúl González lo no va a hacer la presentación del responsable de la bodega, buenas noches Buenas noches, bienvenido a nuestro hotel, pues estamos en, eh, en esta magnífica noche donde hemos podido eh, ...casar a una de las mejores bodegas de España que es Valduero... ...junto con unos chefs de Asturias y Cantabria... ...con Estrella Michelin... ...y vamos a hacer una presentación espectacular de, de los vinos de, de Valduero... Y... Pues, eh, ¿Ha sido complicado traer a tantos profesionales de este sector? Pues no fue muy complicado, fue, tuve yo el privilegio hace unas semanas de estar en, en la casa de Valbero, en Bodegas Balduero y allí coincidí con, con Miguel Domínguez, su director en la mesa y él fue el que, el que nos propuso eh, hacer este evento único aquí en Guadalpín Banú y hacer la presentación de, de, de Bodegas Balduero y de sus productos y, y la verdad que a mí pues, no podía decirle que no muchas gracias bueno vamos a hablar con Miguel estamos deseando de saber un poquito más acerca de estos caldos de estos vinos y por qué lo hacen especiales al resto de otros vinos buenas noches, <ríe> buenas noches muchas gracias pues eh, bueno la verdad es que Valduero hace unos vinos realmente especiales porque Bodegas Valduero es fruto de la pasión de el amor por el vino de una mujer eh, que se llama yolanda García Viadero que hace ya casi 40 años eh, ...decidió eh, fundar esta bodega... Y, ...y bueno, en un sitio privilegiado donde nos encontramos... ...nuestra bodega, que es Gumiel de Mercado... ...que es justo el corazón de la Ribera del Duero... ...donde tenemos la altitud y el suelo eh, indicado... ...para hacer vinos de alta calidad... ...y bueno, y a eso nos dedicamos. ¿Cómo ha sido esta cosecha? ¿Influye también lo del cambio climático?... Sí, bueno, indudablemente el cambio climático cada vez nos afecta más, eh, aunque bueno, yo pienso que es un poco cíclico, pero indudablemente se nota, ¿no? Eh, afortunadamente en el 2018 hemos tenido una buena cosecha. Hace dos días justamente ha sido calificada el 2018 como muy buena y la verdad es que estábamos todos temblando porque cuando dependes de la climatología, eh, pues siempre estás rezando, ¿no? Eh, el 2017 fue una añada tremendamente complicada, tuvimos una helada tremenda, eh, donde solo pudimos eh, coger el 30% de la producción, las plantas sufrieron muchísimo, con lo cual el 18 era un año tremendamente crucial para nosotros y afortunadamente pues hemos tenido una gran cosecha. ¿Cuál es el marinaje perfecto? ...el maridaje perfecto es una buena comida... ...con un gran vino... ...y hoy desde luego en el Hotel Guadalpín... ...la verdad tenemos la suerte... Eh, ...de habernos juntado como contaba Raúl... ...hace unas pocas semanas... Eh, ...se nos ocurrió esta idea... ...porque afortunadamente pues en... en Bodegas Valduero... ...tenemos mucho contacto con los Estrellas Michelin... Eh, ...al final tenemos una relación de amistad... ...y yo se lo propuse... ...a tanto a Ricardo Sotres... ...como a Jaime Uz ...y... Nacho Solana, que son tres estrellas Michelin del norte de España... ...y ellos encantados eh, eh, han venido a, bueno, pues a dar un poco... ...la muestra de la gastronomía del norte de España aquí en el sur, ¿no?... Ah, ...yo creo bueno, que hoy... ...los platos que van a ...sí, por país, supuesto, hoy... hoy ...los platos que a plato ...yo tengo que reconocer que he probado los que en el hotel... ...no, y nuestro chef Alberto Villarrubia va a presentar... ...el resto del plato no he tenido privilegio por ahora... ...ya dentro de un momentito pues sí, probaremos los platos". -"La verdad es que hace, nada, unos, unos eh, segundos... ...estábamos hablando con, con el director de, del hotel... ...y hablábamos de lo bonito que es hoy, ¿no?... ...que, que los cocineros intercambien sabiduría... ...porque Alberto, el chef ejecutivo de, del hotel Guadalpín... ...pues también va a presentar dos platos... ...junto con estos estrellas Michelin... ...y yo creo que... que nuestros vinos pues van yo creo que una cosa va a enriquecer a la otra y va a ser algo mágico un consejo para la hora de elegir un vino eh, un consejo para la hora de elegir un vino sí que sea valduero <risa> no voy a la respuesta no los ¿No? proyectos de valduero para próximos bueno, la verdad es que nuestra apuesta es absolutamente apostar por la calidad, eh, en nuestra bodega eh, incluso el nivel de exigencia en búsqueda de la excelencia es tal que somos capaces de no elaborar una añada eh, si no llega a la calidad que nosotros queremos para Valduero. y bueno, eh, desde luego el proyecto es ese, ¿no? la búsqueda de la excelencia. Pero vamos a hablar también con el responsable de esta sala que lo ha organizado todo. Me gustaría pues, eh, que nos hagamos una idea de cómo va a ser esta catamaridad. Bueno, nuestra idea, aparte de, de tener el privilegio de tener aquí a Balduero y a los chefs, es que sea una fo, un, de una forma en, informal, ¿no? que ellos puedan compartir también y dialogar sobre los vinos, sobre el menú de gustación y no seguir un protocolo muy estricto. Se trata de que también aquí nos vamos a reunir restauradores, compañeros, amigos de la profesión, amantes de la gastronomía y del buen, de, de buen vino y de eso se trata, de, de pasar un rato muy agradable y que los grandes profesionales, de, ...de la gastronomía que hoy estarán presentes aquí... ...conozcan Balduero... ...y conozcan sus su productos y su gran calidad. Sí, tenemos ocasión de hablar también con los responsables... De, de, esos, ...de la grabación de esos platos... ...para que nos puedan contar en qué se han basado... ...cada uno de esos platos... ...y bueno, antes usted ha mencionado también a una mujer... y ...me gustaría preguntarle cómo es ahora... ...la implicación de la mujer. Eh, bueno, la verdad es que Yolanda siempre... Eh, ...fue la primera mujer que hubo en, en la Ribera del Duero... ...y ella nunca le gusta hablar de, de, de, de las mujeres en el mundo del vino y tal... ...porque mmm, yo creo que precisamente lo que debe de ocurrir en el futuro... ...es que no haya distinción ninguna entre hombres y mujeres... ...y que haya una absoluta normalidad entre un vino hecho por mujeres... ...o un vino hecho por hombres. ¿Mm? Pues, la verdad es que estamos encantados de haberlo podido entrevistar y conocer un poquito más acerca de estos caldos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, tenemos aquí al responsable del que va a ser la presentación de esta noche. ¿Es pues así, ¿no? Pues sí, tenemos el privilegio hoy en el gran hotel Guadalpín Banús de tener al maître Sumiller de la Terraza del Casino de Madrid con dos estrellas Michelin, Juan Magalán, amigo y grandísimo profesional. Gracias, Juan Magalán. Bueno, estamos de verdad muy ilusionados, ¿no?, de conocer todas vuestras propuestas. Si sí, me gustaría que nos contaras un poquito los vinos que se van a presentar, cómo lo vas a hacer. Y... Bueno, pues vamos a hacer una presentación de maridaje sobre todo para ensalzar también la cocina que van a preparar nuestros tres estrellas Michelin esta noche eh, sobre todo con vinos que bueno, sobre todo no con los vinos que se hacen en Valduero, ¿no?... vamos a probar un primer vino que es el blanco que se hace de albillo que el albillo es una variedad que se ha denostado durante mucho tiempo y que ahora está cobrando bastante fuerza eh, es un blanco rico sabroso eh, elaborado pues con esta variedad que como digo eh, digamos que que ha pasado desaparecido durante mucho tiempo... ...y luego nos vamos a centrar sobre todo en la gama de vino tinto... que ...en lo que se esfuerza Balduero ¿no? eh, ...vamos a empezar con el crianza ...que es el vino de entrada de gama... ...pasaremos después al Reserva... ...que es como la niña bonita de Yolanda García Villadero... ...que es la enóloga... ...luego tendremos también Balduero eh, Una Cepa... ...que es un concepto un poco más moderno... Eh, ...con lo que la tendencia marca un poco... ...un poquito más golosete ...pero sin perder la esencia de los vinos de Balduero... ...y luego pasaremos al 6 Años... ...que es un vino... ...único es casi una perla de, dentro de la bodega... ...que es un vino que tiene tres años de crianza en barrica... ...tres años de botella, por eso lo de los seis años... ...y pasaremos ya a la última que, bueno... ...de los pocos, o sea, del de reducto que queda... ...del rosado reserva de Valduro... ...que es el único rosado reserva que se hace en la Ribera del Duro" puesto ¿Alguna norma, alguna regla a la hora de, para los chefs de elaborar platos que mariden con estos vinos? Bueno, en este caso sea la inversa, quien han puesto al reto sea a mí, realmente, porque yo a fin de cuentas tengo los vinos que, o tenemos los vinos que se hacen en Maldoro, pero sí que vamos a jugar un poco con la armonía o el maridaje contradictorio o sea, siempre se habla de la armonía propiamente dicha, la armonía de contraste, yo digo armonía de contradicción, porque vamos a tener platos .muy centrado en productos del mar y vamos a romper clichés sobre todo con el. con la armonía con el vino tinto. Gracias. A vosotros. Bueno, hablamos con el señor Alberto Villarrubia, que es el chef ejecutivo de este bonito hotel. Y hoy nos va a hablar de este maridaje: en qué platos, ¿cómo, cómo han hecho ese criterio, ¿no? De maridar el plato que ha hecho cada uno con el vino, que vamos a, vamos a ver en breve momento. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me sorprendes ¿eh? con sí, tu vale. cocina, me maravillado. Pero cuéntanos, porque esto es todo un reto, ¿no? También, ¿no? Con los grandes eh, aquí compitiendo, bueno no es una competición... ...es eh, un maridaje amistoso. La verdad que sí, que es un bonito reto esta noche... ...estar aquí en el Hotel Guadalpín... ...con, con unos amigos, mi mamá de cocineros de renombre... ...haciendo un menú, maridaje para Balduero... ...para mí es algo interesante, muy bonito. ¿Cuál es el maridaje perfecto? Eh, el maridaje perfecto sobre gusto no hay... ...pero bueno, lo importante es que vaya bien con el plato... ...y que sea un vino de calidad... ...y que el plato sea de calidad... ...¿Qué platos has elaborado? Pues mira, a mí en este caso me ha tocado elaborar dos platos... ...hemos elaborado un plato de choco... ...que es un con detalles de mar... ...y luego hemos elaborado también un salmonete... ...que lo hemos hecho con un escabeche malagueño ...y unos con chiles de erizo, naturales... ...y esos son los dos que me ha tocado... ...que vamos a presentar nosotros hoy... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...y creo que me a dar muy buen resultado" pues ya eh, lo veremos, a ver. porque como los presentes están tan bonitos... ...seguro que es una maravilla, eso es todo un arte... ...y es un placer también, vamos a conocer pues, a... Sí, ...yo te presento sí que a los sí, compañeros, ¿no? en este caso tenemos aquí a Jaime... ...tenemos a Nacho y tenemos a, a Ricardo... ...son tres chefs del norte de España, en concreto dos de Asturias y uno de Cantabria... ...los con este a Michelin y que son los que nos acompañan en esta velada... interesante, así que te pongo con Jaime... Jaime que Hola. también nos gustaría también que nos hablara de tu cocina. Bueno, pues nada, yo soy, como decía él, yo soy Jaime U, vengo del restaurante Arvidel de Ribadesella y bueno pues hemos venido a hacer una pequeña muestra de lo que hacemos unido a Balduero un plato es eh, aquí la humada y trufa con un pilpil pil de coliflor y un ajo negro como si fuera un ajo blanco un poco de guiño a la ciudad en la que estamos y luego encontrarnos un poco también con eh, bueno pues eh, también con otro plato que traemos que es el esponjoso de taramundi ...que es un queso de allí, que se madura con frutos secos... ...con una nieve de remolacha y un helado de romero... ...y bueno, pues disfrutar de, de la camaradería de estos compañeros... ...y, y bueno, disfrutar de Balduero también. Estoy sí, feliz, sí, yo lo que lleváis todo Balduero ahí... ...todos vosotros sí, sí. en la bodega... ...y bueno, eh, para ti tu plato, cuando ya no, no estás elaborando algo en la cocina... ...para ti cuando tú estás en casa y tal, ¿qué plato es tu preferido?... Bueno, eh, tengo muchos platos preferidos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que busco cosas más de producto, ¿no? Cuando, cuando estoy en casa, quizás, pues, una buena tortilla de patata, un jamón... Al final, cuando estamos en casa, queremos comer cosas sencillas y ricas, ¿no? Y este tipo de cocina, pues, bueno, no es una cocina para todos los días, es para un día especial y, y poder disfrutarlo, ¿no? Pero en casa somos más, más sencillos también. ¿no? Pero cómo es cocinar ocho manos? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Porque con ellos ya hemos hecho algún trabajo fuera de casa y bueno, pues aquí en el hotel la verdad que nos lo han puesto todo muy fácil, con puertas abiertas y entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, vamos a hacer un menú entre los cuatro o dos platos cada uno, la verdad que es sencillo y esperemos que guste a la gente, ¿no? Sí, sí, sí no, ya estamos, ya somos como un equipo, ya, ya estamos en Champions League, jugamos aquí. Ocho, ...ocho manos maravillosas que tenemos aquí... ...vamos a conocer a... Eh, Preséntanoslo, porque si ...tenemos aquí al, al compañero Ignacio, viene de, de Cantabria... ...y viene del restaurante La Solana... ...y os, que os comente su plato y qué tal la experiencia... ...claro que sí Ignacio, bueno un placer conoceros a todos... ...y poder tener placer de entrevistaros... ¿Qué tal? cómo te ¿Qué? sientes ¿Qué tal? Bueno, pues nada, encantado. Eh, eh, bien recibidos aquí en el Godalpín por Alberto, que es un, un chef que nos ha cogido como, como en casa. Y con mis amigos, mis hermanos, compañeros de Asturias que, que ya viajamos más veces, pues vamos a hacer un menú aquí a ocho manos. Yo traigo un plato eh, basado en la temporada, que me gusta mucho cocinar. En este caso ha empezado ya en el Mar Cantábrico la temporada de, de la anchoa. Nosotros a, a lo que es la anchoa en crudo le llamamos bocarte y hemos hecho una ensalada con tomate, bocarte, una ensalada muy fresca que creo que pega bien aquí en el, en el sur hemos hecho con el bocarte varias texturas, un poquito de la un crujiente con la espina, hemos marinado el bocarte y el tomate también lo hemos hecho en varias texturas. Creo que va a ser un plato muy fresco, muy apetecible para empezar, que lo vamos a maridar con, con Balduero, que, que creo que es buen compañero y, y no tengo ninguna duda. Y nada más, eh, será con lo que empecemos la cena y sigan mis compañeros. ¿Me ha sorprendido el, algún plato de los que habéis elaborado? Sí, hombre, yo la verdad que los de Jaime y Ricardo los conozco, que, que ya nos ha tocado más veces cocinar juntos, y Alberto la verdad que, que se prestó a hacer un par de platos y, y me ha sorprendido gratamente con cómo están, vamos, están a la altura de, de los más grandes. Muchas gracias y sí, nos queda que entrevistar. Pues nada, terminamos con Ricardo Sotre, él viene de Asturias también, del restaurante Retiro, tiene una estrella Michelin y aporta también un plato hoy en el menú, un plato bastante interesante. Pues bueno Ricardo, te toca ahora a ti tu intervención para que nos cuente eh, qué te ha pasado para elaborar tu plato. Bueno, pues yo voy a hacer un, una carne, en este caso es un pichón que va acompañado de unas setas, un poco de foie gras y un puré de apionabo. Y nada, pues eh, encantados de estar aquí con mis compañeros, con Jaime, y con Nacho, y bueno, agradecerle a Alberto que nos están acogiendo muy bien y, y bueno, estamos eh, encantados de estar en esta tierra y, y bueno, y demostrar un poco la cocina que, que hacemos allí por, por el norte y luego también pues bueno, de la mano de Balduero, que, que también, bueno, pues los vinos son fantásticos y con, creo que con los patos que vamos a realizar esta noche va, va a ser un mariaje estupendo. Has encontrado alguna dificultad eh, a la hora de cocinar ocho manos? O ha sido todo mm, no, son todo facilidades porque aquí con, con mis amigos y muy buena conexión con Alberto nos pone todas las facilidades del mundo y bueno y el hotel Guadalpín pues la verdad que tiene instalaciones fantásticas y, y bueno mejor que en casa estamos aquí. Muchísimas gracias. Muy buena. Gracias. Hablamos con el director del hotel Guadalpín Banu, que hoy le da la bienvenida a estos grandes Che y a esta gran bodega, eh, que bueno, pues estamos también encantados de poder estar aquí, da fe de ello. Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Bienvenidos. Eh. Estamos encantados de que, bueno, de que Bodegas Valduero haya decidido este año pues celebrar aquí con nosotros su, la presentación de su de su gama de, de, de vinos. Y para ello, bueno, como ya os han explicado, pues ha traído de la mano a tres grandes chefs del norte de España dos, dos son asturianos y unos cántabro que junto con nuestro chef ejecutivo Alberto Villarrubia que, que bien conocéis pues nos han preparado un menú a ocho manos para maridar con los vinos de, de Ribera Duero de, de Valduero. estamos encantados su plato preferida pues te lo digo después vale. <ríe> si sí, tengo muchas ganas de probar hay, hay varias hay varias cosas hay un plato allí con, con, con anguila que me hace que me hace especial ilusión también un pichón pero bueno te lo digo después Muchas gracias Gracias pero a ti buena. hablamos con josé Luis chico que es el director de comunicaciones y por supuesto él me gustaría que dijera también unas palabras de cómo le recibe marbella el hotel cómo se siente aquí el que representa estos vinos tan estupendo y que bueno pues nosotros también estamos encantados de conocer Muchas gracias, y sí, encantado. La verdad que nos han recibido muy bien aquí en Marbella, nosotros estamos encantados, eh, siempre apostamos por la restauración, por la alta restauración en concreto y por eso estamos en Marbella y era un, una ciudad, pues para decirlo a nosotros, una de nuestras ciudades importantes en cuanto a la restauración eh, española. Entonces, eh, encantado de estar en Marbella, tenemos grandes clientes tanto particulares como restaurantes y haremos más cosas, esta será la primera de, de muchas cosas que hagamos. Ha sido aquí en la costa del sol porque la... Sí, la verdad que sí, además sobre todo nuestro blanco para el verano, nuestro blanco de albillo. Eh, en verano mucha gente lo pone en sus barcos y tal, porque es un blanco que realmente se ve muy fácil y no importa que se caliente, la verdad que tiene muy buena aceptación. Muchas gracias. gracias, enhorabuena. Bueno, a ver, vosotros por venir, muchas gracias.